Wop a todos, bienvenidos a mi canal, soy Tora y seguimos con Final Fantasy Explorers Vamos a hablar con la Divina Para que nos augure un futuro perfecto Vamos a pagar con una Playcoin, que tengo 120 Venga, a ver El Crystal Point, o sea, el nivel de, de Crystal Point va a aumentar en dos niveles Para la siguiente misión Así que vamos a por ella Y que no se me olvide como la otra vez Que no la cogí Esta Déjenme comprobar a ver qué es lo que dice Vale, parece que tenemos que ir a la playa De la anterior quest De la anterior misión Para encontrar una El, adamant, el adamantito no, no me acuerdo La tortuga adamantium, vale eh, Así que vamos a por ello Recuerden siempre Siempre <coughs> Perdón, hablar con la pitonisa Lola, como le digo yo. Y como ven, está marcándose ahí la playita, así que el, la tortuga Damantium va a estar en la playita. Vamos a irnos cargando bichejos intermedio, porque esto nos va a ayudar a mejorar muchísimo. Eh, porque como, como, como cogemos tantos objetos... Los objetos nos van a ayudar a mejorar muchísimo nuestras armaduras, nuestras armas. Así que nada, nada, nada está de, na de menos. Eh, lo que sí está de menos es la batería, así que voy a cargar un momentito. Que voy a poner a cargar la Nintendo. Ahora, ya está, ya se va a apagar. Eh, mapa estoy yendo en el lado erróneo, o sea tengo que ir para allí no, para allí, no, para allí, tengo que ir para allí Venga, vamos a cargarnos este también cada vez es más fuerte, me alegro sí, he cambiado el mapa, me gusta más este porque así sé hacia dónde estoy yendo toma, bicho grande Vamos para la playita Vamos para allá Vamos a la planicia Legui eh, Tengo que ir para aquí esta, esta planicia cada vez Cambia, ¿no? O son cosas mías Vamos para aquí ¡Mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por bobo mierda! Muy bien, nos vamos a allí. ¿Y a buscar la, la tortuga de amantio? ¡Yo! Yeah. Como para no verla. Vamos primero a... Cargarnos un, un, unos cuantos mospruditos. ¡Eh! ¡Ah, ¡Eh! Ah! ¡Mierda! Me confundió Y ahora el otro me envenenó Me cago en la madre que los trajo, tío Vale, ya Al menos ahora solo estoy envenenado ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Está la tortuga ahí A ti... Light affinity Afinidad con la luz Toma Toma Y toma uh. Vale Las ranitas me están envenenando, así que... Mmm, Voy a cargármela Cuanto antes, por favor Ay, a ver Bueno, lo bueno de, que, de estar envenenado Es que tengo que hacer todo lo contrario A lo que quiero hacer Y entonces ya llego Espérate, <ríe> voy a usar una poción, ¿vale? Vale A ver Vuelvo a estar envenenado Así que hacer lo contrario a lo que quiero hacer Joder. Vale, se me quitó. Quita, quita. A ver, voy a cargarme al mierda este. Ahí. Ahí. Water Affinity. Afinidad al agua. Quiero ¿Dónde? coger eso. Broadway weapon. Corre, corre, corre. Quiero coger ese objeto y no se quita de encima. Bien. Uf, menos mal. Pues nada, hasta aquí la emisión, como pueden ver, es sencillita, pero hay que tener un poco cuidado con los ojos voladores porque dan un poquito por saco. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado, si es así denle like y si todavía no está suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Vamos a verla, primero que nada, antes de terminar, multiplico por dos los Crystal Points ganados, perfecto, perfecto, perfecto, todo bien. Pero voy a poner el siguiente. Adiós.